Bueno, y vamos a hablar ahora del negocio que hace agua, que es la investigación que nos trae esta semana Gonzalito. Y la verdad que meterse con algo tan, pero tan sagrado, como una familia que junta la plata, que tiene el sueño de construirse la pileta, pero ¿qué pasa, Gonzalito? La Argentina que duele, la Argentina que decepciona, la Argentina de los desahuciados, la Argentina de los desamparados, básicamente... ¿Ustedes se acuerdan antes, en la época de nuestros abuelos, nuestro viejo, cuando se llegaba a ese acuerdo comercial, a ese pacto y... La palabra, el peso de la palabra. con darse la mano. Claro. Puria exclusivamente con darse la mano. Eso, evidentemente, en la Argentina desapareció. En época de crisis... Y hay que otro... cuidarse. Hay que cuidarse y demasiado. Inclusive, hay que cuidarse cuando uno, si no se da la mano firma un papel. Olvidaste. ¿Sí? Tenés olvidaste? que ir con tres escribanos, la policía, la fiscalía, un juez. No sé qué más hay que hacer. ¿Existe? No, no ¿sí? la única no, manera de que cumplan es no pagarlos. Sí, pero si no le pagas, no te entregan lo que te prometieron, Hoy básicamente. Es, o hay que pagarles después. En todos los rubros te dicen no, yo con esta plata, compro los materiales y así te puedo congelar el precio. Si no, o sea, la inflación también te termina jugando muy en contra en esa negociación. Total y absolutamente. Nos vamos a meter en eh, el piletazo, ¿sí? El negocio que hace agua. Cuando te prometen algo y, en definitiva, no lo cumplen. Pero, eh, presten atención porque no estamos hablando de 10, 15, 20, 30 damnificados. Estamos hablando de aproximadamente unas 150 piletas. Ah, era un modus operandi para facturar, entonces. pero no exactamente 100 piletas, eran piletas. Entonces, y entonces veámoslo. A ver. Queríamos saber si le va a devolver el dinero al señor No es una reunión de consorcio, no es eh, los preparativos como para empezar a hacer una especie de juntada de picnic en una plaza en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, aquí hay un problema, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y quizá también más damnificados porque a ustedes les prometieron algo. Yo me quiero hacer una Imaginemos Imaginémonos este lugar que fuera del fondo de mi casa, el parquecito, ¿sí? Divino, ¿eh? Yo quiero hacer una pileta ahí. en esta República Argentina algunos no cumplen. Compré en Mercado Libre y vine a la oficina. Cuando vi el pozo, eh, vi que llegaron las camionetas, todas ploteadas con, con el nombre de la empresa, eh, Bau Elephant, a cargo de este señor Matlach. Eh, bueno, ahí nos quedamos un poco tranquilos, pero bueno, fue solamente una sombra porque quedó el pozo y nada más. ¿El algo le estamos cerrando? Ah, es Bau Elephant. Perdón, ¿Bau Elephant? Sí, Bau Elefant. ¿A vos también? Bago Elefant. Elefant ¿sí? En algo le estamos cerrando. Viste que hay cosas que a uno lo sorprenden. Esta no debería sorprenderme, pero me sorprende. ¿sabes por qué? Mira. ¿Cómo era la marca de la empresa, el nombre de la empresa? Bau Elefant. ¿Estaba la, la oficina? Sí. Tiene otra sucursal en Nordelta. Ah, También en Nordelta. Mariloche, en Miami. Ah. Perdón. Mashuit, Nordelta, Bariloche y Miami. Nos vamos a ¡Miami! ¡Miami! Poco tiempo nos dimos cuenta que era, que era una estafa. Eh, cuando lo llamábamos para reclamar la respuesta era muy violenta. Me estás amenazando. Cuando le pedía la plata me decía, ¿pero qué me estás amenazando? ¿Me estás ofendiendo con lo, con lo que me estás diciendo? Y aparte no nos conoces a nosotros, o vos no sé con qué gente te estás metiendo, así que no lleguemos a eso. En algo le estamos cerrando. ¿Ellos dieron la cara? Hay, hay, un, hay un nombre detrás de esta empresa, Bau Elephant, con dos hermanos. Los nombres, Hernán y Juan. Vamos a ver si te parece quiénes son. Jorge Hernán Maclach y Juan Maclach son dos hermanos dueños de una constructora de casas y piscinas bajo el nombre de la Lefant. Decían tener sucursales en Nordelta, Miami y Bariloche, entre otros lugares muy top. Luego cambiaron su nombre por constructora MBA. También decían tener una productora de eventos. Ahora desaparecieron de todos lados. Ups, Hernán Matclach es un personaje activo en la política. Coqueteó con Cambiemos y luego se fue con Patty. Aunque dice no ocupar puestos políticos, tuvo un nombramiento en 2017 por decreto. Ups, se lo ve muy proactivo en una entrevista de radio junto a Maximiliano Patti. Me pregunto si Patti sabría lo que hace en el ámbito privado. Igual no importa, porque perdieron por goleada. No le estamos eh, dando la atención que le tenemos que dar al vecino Escobar. Así que bueno, él, su hermano y otra gente que tiene... ¿Qué tiene atrás en todo este proceso? Yo fui pareja de Hernán durante cuatro años y medio. ¿Cuánto hace que lo conoces? Lo conocí en el 2017, pero hubo una manipulación muy fuerte y mucha violencia por la cual hizo que yo le preste plata a través de un documento que es un mutuo que supuestamente él me pagaba intereses por ese dinero que vos le habías dado. Exacto. Son increíbles, lo tienen armado de una manera que no lo podés creer. Terminé creyéndolo, porque pasaban cosas como esta, mira. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer ahora, vamos a tocar timbre para ir a reclamar lo que te corresponde. Básicamente, y eh, nosotros como medio periodístico, atestiguamos a ver qué es lo que dicen, ¿sí? Con tranquilidad, pidiendo permiso, eh, para ver si del otro lado simplemente te devuelven el dinero, que es lo que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Perfecto. genial. Vamos a reclamar, vení. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Arriba está la oficina. Bueno, pasamos a la oficina entonces. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Me alegro. Estamos con un temita, Juancito. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Queríamos saber si le van a devolver el dinero al señor. ¿Cómo? Retínense, por favor. Ya, por favor. ¿Cómo? Que te retires, por favor. ¿Por qué? Darle... Porque sí, porque esto no, no es un negocio de Sí, está... No me toques. Sí, no, no me toques. No, no, no, me toques, no me toques, no me toques. No toque. Queríamos saber Salga, si tal. le va a devolver el una dinero al señor. Acá, ¿Sí? al no me toques, toque. no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Total, ¿eh? ¿Están todos bien? Mira, se amarraron la micrófono, me sacaron la, la, la fuma del canal, la cama también la monotearon? ¿sí? La quisieron sacar. ¿En colector oeste? 3336, supuestamente. Perdón, ¿eh? estoy un poco agitado. Funciona una empresa que les promete a los que confían una pileta. En algo le estamos cerrando. En algo le estamos cerrando. Ahora, Gonza, entre los que les pegan a ustedes, ¿está uno de los dueños? Está uno y me animaría a decir que habría estado el otro de los dueños, uno de los hermanos. Ya fue prácticamente inmediato. No, no hay muchos informes que, que veamos en estos tiempos donde se atrevan a, a pegarte desubicadamente con sí. una cámara prendida. Un nivel de impunidad enorme, ¿eh? Total, absolutamente. Y lo que me llama poderosamente la atención, más allá de la reacción, es el por qué, justamente, ¿no? Busquémosle el kit de la cuestión a esto. Es que le pones luz al curro de ellos. Sí, pero más allá de esa luz a ese curro de ellos, como vos decís, digo, ¿no se piensa que hay un medio periodístico, que hay una cámara claro. de televisión? Eh, ¿Piensan que el informe no va a salir? Eh, piensan que agrediendo es una manera de eh, amedrentar a la prensa. Sí, porque antes lo hacían censurar. cuando se apagaba la cámara. De, a ver, voy a hacer esto para que nadie me vea. Hay que tener la impunidad y la cara tan dura como para pegar con una cámara prendida. Hay que decir que la cámara se apagó por, en un momento. Por de suerte, la rompada. Por suerte, teníamos un teléfono celular y otra cámara también que pudo registrar el momento. Pero directamente pensar que esta gente quería actuar o quiso actuar de buena fe, es imposible porque, yo les soy sincero, es la primera vez que me pasa que siento este nivel de agresión de parte, eh, en este caso, de, de este tipo de personas. Claro. Y en el informe, vos vas con uno de los damnificados pero vean, en esta segunda parte, la cantidad de gente que da testimonios coincidentes. Yo fui pareja de Hernández. Durante cuatro años y medio. Empezó a decirme, bueno, hagamos un negocio, vos invertí la plata en mi empresa, yo te voy a pagar un interés. ¿Cuánta plata le diste? ¿Tengo que decirlo? En nuestro caso, hace un año, eh, más de un año, teníamos que construir unas piletas. Quedamos con esta gente, le pagamos el total del, del valor. total de cuánto sería? Más o menos para empezar a entender la situación. Sí, prácticamente cinco mil dólares. El 16 de septiembre se eh, Que sí, que no, que después, el poco tiempo, empezó a traer eh, los fierros, hizo un par de pozos. Vinieron el 1 de noviembre. Me hicieron el pozo con la máquina. Me trajeron el 5 de enero cinco fierros, y ahí fue cuando exploté. ¡Traidores! ¡Quédense con su piscina! Eh, Nos hizo solamente el pozo. Eh, nos demoraba con el tema de la pandemia, con el tema de la construcción. El pozo quedó como, como lo hicieron. O sea, ¿Todavía tiene el pozo? Todavía tenemos el pozo. ¿Tienen foto de eso? Tenemos foto del pozo. Ya la foto, mira. ¿Cuánto hace que está ese pozo ahí? Hace más de un año. Se excusaba que no, que la lluvia, que esto, que lo otro. Y así no estuvo más de un año. Mm -hmm. Si bien se hizo mucho, eh, falta muchísimo. ¿viste? Falta muchísimo, viste. Hola. Hola, soy con... Pant. sí, con... ¿Bahuele Pan. Sí. ¿Quién habla? Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Agarzazo. Yo quería construir una pileta. ¿Cuándo la quisiera esa de usted? Y yo la quiero hacer lo antes posible, antes que se termine el calor. No tengo gente para mandarte. Yo tengo gente todo el día que anda dando vuelta en obra. ¿Tenés un contrato claro, firmado? claro. Se hizo mucho, eh, falta muchísimo, viste. Un psicópata sabe muy bien cómo manejarse. Cuando se trataba de, de sacarme plata, era muy amoroso, muy entrador. Después era un violento. Queríamos saber ¿Qué? si le va a devolver Saga, el dinero al señor. Acá. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Hey. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, oficial? Vinimos a reclamar con este medio periodístico. Nos dijo cuando entramos, pasen la oficina hasta arriba. Y cuando llegamos arriba y vieron la cámara... No ah. me toques, no me toques, no me toques. <risa> nos sacaron a los empujones. Si no recuperamos el dinero de acá el maestro, por lo menos recuperemos la esponjita. <risa> Lo que pasa es que él se presenta como un hombre armado, que tiene un montón de contactos, que tiene contacto con jueces, que el padre es policía, que estuvo en la dictadura militar, que torturó gente, ¿entendés? ¿Eso es real? Eso es lo que él dice. ¿Cómo? A nosotros nos hizo ese cuento también. ¿Ah, también? ajá Cuando se ponía violento, decía, no te hagas el loco, porque mira que yo tengo este pasado, con, este, con mi papá, que esto, que lo otro, para que aflojemos. Y bueno, nunca aflojamos nosotros este, pero él se manejaba así, como dice ella. ¡Qué grande! ¿Ves? ¿Ves que la policía hace bien su trabajo? Uno va a reclamar de forma pasiva para que le devuelvan el dinero a alguien que le habían prometido construir una pileta que suceda lo que sucedió, es grave. El que pasa es que no, no, no tiene argumento. Entonces, una persona no tiene argumento, no le queda otra que la violencia. Yo, como decía Adrián, hace cinco años que estoy en política, en Maywit. Soy el ingeniero Maywit de toda la vida. Tengo una empresa constructora, eh, hace 12 años me dedico a la construcción. ¿A vos te hizo la pileta? Sí, me hizo la pileta. Bien, ¿y entonces cuál es el reclamo? Si te hizo la pileta ya está, chapuzón, veranito, patito inflable. En un primer momento que la pileta pueda retener el agua que le cargas. Ah, ¿te hizo una pileta que no funciona como pileta? No funciona como pileta. ¿Cuántos veranos perdiste? Dos. ¿Cuánto dinero pusiste exactamente? 4.515 dólares. Bien, hoy es un palo más o menos, dos millones de pesos, tres millones de pesos, 4 millones de pesos más otros damnificados que hoy no pudieron venir. Contame vos por qué ellos hablan de una, dos, tres, cuatro piletas, cinco, seis, siete. ¿Cuántas piletas te sacó? Sí, como cien. 100. Cien como 100. 100 piletas son 500 mil dólares. ¿Te sacó cien piletas? Exacto. Lo conocí en el 2017, pero hubo una manipulación muy fuerte y mucha violencia por la cual hizo que yo le preste plata a través de un documento, que es un mutuo, uh -huh. que supuestamente él me pagaba y lo hizo, al principio, intereses. Por ese dinero que vos le habías dado. Exacto. Eh, con todos estos desarrollos urbanísticos enormes que hay en el partido, eh, eso genera muchísimo trabajo. Bueno, la buena noticia es la siguiente. Miren esto, miren lo que pasó. Un mes es la cuenta completa de lo que ha transcurrido. Aquí al amigo le ha caído un llamado del cielo. Sí, Hernán. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bien. Bueno, eh, escúchame. ¿Estuviste viendo tema números? Ahí te pasé, sí. Ahí te dije. Ah. Te mandé un mensaje. Listo, listo, listo, listo, listo, listo. Eh, vos, mañana por la mañana, ¿me podés responder? ¿Atender un llamado? Sí, sí. Vale. Yo ahora lo miro, se lo paso ya a mi abogado, le preparo todo y lo liquidamos lo antes posible. Eh, ¿Ahí vieron? Le devolvió todo el dinero como se había pactado, no le puedo hacer la pileta, pero el dinero fue a quien lo había puesto. bien O sea, es una buena noticia. Dentro de todo, devolvió. Eso indica que quizá, tal vez, con este reclamo les devuelva el dinero. Yo creo que la tiene la plata. Estoy convencida de que la tiene. Porque hay, como todos, ¿eh? fiscales buenos, fiscales malos, jueces buenos, jueces malos. Encontremos un fiscal bueno y un juez bueno para qué para que se haga justicia. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Muy bien. Señores, seguimos así. Yo creo que la tiene la plata. A ver, igual aunque le hayan devuelto la plata, a la, la persona perdió toda la inflación de ese año. Sí, por supuesto, la inflación... Un 50. La mala sangre. Inclusive algunos, como el señor que escuchábamos, al que le hizo la pileta, había um, eh, pensado en alquilar la casa con pileta. Claro. ¿Verdad? No es lo mismo alquilar una casa con pileta que sin y pileta. Por, eso también. Y no con es, agujero en te cuento. No, claro. Por, ya, un pantano en el fondo sería eso, peor que sin pileta. Exactamente. Eh, ahí lo, lo veíamos y lo decíamos, ¿no? Qué importante sería que la justicia pueda actuar de oficio. Claro, pero ¿no se pueden juntar y hacer una acción colectiva contra sí, la empresa? Sí, totalmente. Quizá antes aparezca el dinero. Uno nunca sabe. Quizás haya un acuerdo previo a. Sí, un poco te describe a la persona. Me quedé con eso de que chapeaba con que su papá eh, torturaba a gente de la dictadura. Un poco te pinta un personaje un difícil, psicópata, bastante bueno, eh, sin límites de ética. Eh, más allá de sin límites de ética, sin límites de violencia también, ¿no? Básicamente, Totalmente. Digo, hay que chapear con cosas así, ¿no? Nosotros y esto hay que decirlo también, a modo informativo. Eh, fuimos a buscar eh, a ver qué decía la otra campana. ¿sí? Queríamos el derecho a réplica. Claro, ¿Qué es lo diferente. que corresponde? Nunca aparecieron. Prometieron que iban a venir al canal, inclusive hasta sus abogados, los estuvimos esperando, nunca aparecieron. Eh, por eso todavía, quizá tal vez, sí. haya una instancia de mediación, se llegue a un acuerdo. ¿Cuántos damnificados se calcula que hay? Después de este informe vamos a saber un poquito... Ah, pues eh, pueden seguir apareciendo. Exactamente, porque claro. nosotros... Acá eran dos partes de un informe que ya habíamos hecho anteriormente para Río Revuelto y aparecieron más damnificados. Entonces, nobleza obliga... Estamos en 150, hay que ver a cuánto crece. Hay que ver a cuánto llega, la verdad que no se sabe porque no tenemos un registro este, oficial de damnificados de piletas. Quizá aparezcan más. Claro. Eh, se lo que a pasa acuerdo. es que los tipos se aprovechan de los más débiles, porque si es un poderoso que va y los aprieta, seguramente le devuelven la plata y dice, bueno, con este no. Pero en el camino, por una cuestión estadística, van a quedar un montón que no tienen elementos para discutirles y recuperar la plata. Y es lo que vos decías anteriormente, Roló. ¿Cuánto dinero en un país con inflación? se puede producir con un mal negocio para unos, pero un muy buen negocio para los que se quedan con la, no. con Mira la plata. es la caja que hacen. Es, es impresionante. Porque, si porque en que... verdad no tiene una empresa de construcción de pileta tiene una empresa de préstamos. Le prestan uh -huh. la plata y la labura. Sí, y no la devuelve. Y no la devuelve, claro. básicamente. De préstamos y estafas. Eh, es un negocio de pileta redonda, básicamente, no claro. no cuadrada. Gracias, gracias. es feliz No, por siempre. favor, gracias.